mis amigos, les saluda Alex Urdo y simplemente dejo este video para acordarles que sigan a mis amigos mundodecristo.net y en todas sus plataformas digitales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, todas, todas, síganos para que tengan al tanto de todas las noticias cristianas, música, información, etcétera, etcétera. Somos tu página web cristiana.